Los docentes junto a la Asociación de Padres del Centro Educativo Salvador TEN en esta ciudad han acordado interrumpir la docencia de tanda extendida hasta el mediodía a causa de falta de recibir los recursos de descentralización. La problemática la explica la directora del centro. El inconveniente más eh...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 Eh, también tenemos otras instituciones a las que se, también se le deben dinero. Ya la escuela va por más de 60 mil pesos que se deben de deuda. José Pimentel Acosta, presidente de la Asociación de Padres, Madres y Tutores y Amigos de la Escuela, afirma que fue una decisión en conjunto, la de interrumpir la docencia por la falta de accionar de las autoridades. Estamos tomando otra medida de hacer eh, suspender la clase hasta las 12, eh, porque... Los niños tienen padres que aunque educación les dé esa comida, pero ellos tienen padres que le suplen su comida a sus niños. Ellos con eso no nos no van a amedrentar a nosotros. En tanto que la representante del Comité de Base de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Yanet Mejía, señala que no solo la deuda de más de 60 mil pesos afecta al centro, entre las que cita la necesidad de agua, falta de culminación del comedor, dispensario médico y cuatro aulas, entre otras más. De hecho, en meses anteriores hicimos un paro, Hicimos una reunión con Atmae, le, le explicamos la problemática que había en el centro. Ellos se comprometieron a traer el agua para los estudiantes, no cumplieron con la promesa. Luego se fueron a los medios a decir que en la escuela se le estaba solicitando dinero a los hijos para comprar el agua. Entonces, por ese motivo, también nosotros no vimos en la necesidad de suspender la clase junto con Atmae, aquí el comité de base. Yoani Cordero, NTN